Qué pasa chavales, bienvenidos sin más al canal, bienvenidos a Crash of Card. Bueno chicos, tengo ya la nueva actualización de Crash of Cat. Se me ha actualizado a las 12 y media de la mañana En España, no sé si en vuestros países habrá salido ya O le quedará unas horas, un día, varios días, no lo sé el caso es que yo la tengo y lo vamos a ver ahora mismo Vale chicos, como veis, tengo ahí ya la pantalla de carga de la nueva actualización Está muy chula, para mí una de las favoritas Ya sabéis, si no habéis visto la publicación, lo he compartido también en Facebook El nuevo mapa va a de un nuevo volcán que estáis viendo ahí detrás Así de momento estamos viendo que habían tres nuevos coches bueno, me dan una insignia por aquí. Vale, la usamos. Tengo todas estas insignias, chicos. No sé si os la había enseñado antes. Bueno, vamos a coger la caja. Vamos a ver qué nos trae esta nueva actualización, chicos. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos el nuevo mapa, que ahora lo veremos. ¿Eh? No os preocupéis. Vamos a ver por aquí qué sale. Vale, próximos coches ser el primero en probar los coches de las futuras actualizaciones del juego hay un coche épico se llama Chispas se convierte en una poderosa bola de fuego al contacto con el aceite bueno al contacto con el aceite lo que pone ahí se volverá a fuego 300 gemas chicos si lo queréis tener de momento no va a salir en máquinas como veis y, y, y, y, y vamos a ver nuevos coches. Vamos a ver, vamos a dar una vueltecita por aquí. A ver si salen nuevos coches, chicos. Vamos a ver primero los comunes. Y bueno, si sí, mirar, sale salvavidas, edad de piedra, que es el coche que habíamos visto anteriormente. Sale reparto de pizzas. Y habrá nuevos coche oculto, chicos. Ay, no hay nuevo coche oculto chicos en esta nueva actualización no pasa nada nos esperamos un poco más de momento tendríamos que conseguir esta que la di para un coche fusionado, pero como veis ahí parece ser que va a salir en máquina, hay una moto de agua moto de agua Franken's coche Bueno, no sé si eran de la pasada actualización la moto de agua creo que no, que es nueva y vamos a ver las épicas las épicas está esta, pero no la podemos conseguir porque, en fin, va a salir en una próxima actualización. Y legendarias, ninguna nueva. Bueno, chicos, parece una actualización un poco floja. Eh, un coche nuevo épico, pero ninguno legendario. Ningún coche oculto. Vamos a ver también si hay nuevo coche para fusionar, chicos. Y bueno, siempre viene bien. Más coches. A ver, a ver. Ojo por aquí. oh ¡Qué coche más grande, ¿no? Vale, faltaría Siete coches salvavidas. Ese nuevo coche de esta actualización. Los demás los tenemos todos. Habrá que hacer alguna apertura de máquinas, chicos, para poder conseguir este coche salvavidas. Como veis chicos, también a la hora de meterme a seleccionar un coche, he visto que hay una nueva pintura especial 400 gemas, está muy guay, está muy chula, parece ambientada al nuevo año chino Vamos a unirnos a volcán, vamos a ver este mapa por primera vez Chicos, vamos a ver qué tal, bueno, bueno, bueno, bueno, la que se arma aquí, eh Mirad las rocas que salen del volcán Madre mía, qué chulo, eh Dios de mi vida ver Guapísimo, eh Vamos a probar esta rampa A ver, ¿dónde nos lleva? Como veis, va escalando Posiciones en el mapa Tenemos aquí la playa Tenemos la playita Vamos a ver el agua Que bueno, supongo Con que te acerques un poco, ya mueres Y vamos a verlo bien, Bien, bien, bien Mirad ese, si se ha comprado ya Con las gemas el nuevo coche, jolines. Yo no sé si me lo compraré, chicos. Hice una, una abertura de máquinas, no sé si os acordáis. La verdad, que muy cheta y me quedé sin gemas. Entonces, no sé si comprar la pintura especial, porque eso al fin y al cabo no me, no, no me va a salir en máquinas. Este coche tarde o temprano me, me saldrá. Así que dejadme abajo en los comentarios ¿Qué queréis que haga con las gemas que tengo? Este muerto por aquí Déjame ya Vamos para arriba Pues está muy chulo Me gusta mucho, es diferente A lo que nos tiene Crash of Cards Acostumbrados a ver Vamos a ver por aquí Vamos a explorarlo entero Pues está chulísimo ¿eh? Parece un poco sencillo pero... La verdad que a mí me encanta, ¿eh, chicos. Yo creo que a vosotros también. Está muy chulo, ¿eh? Y el tema del volcán, mirar ahora, erupcionará. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía. Un poco loco todo. Va la gente para arriba, para abajo. Vamos a coger coronitas. Nos han quitado antes bastante daño. No pasa nada. Lo estamos viendo bien, bien, bien ahí nos han matado y nada yo creo que está visto eh chicos, está muy chulo, erupciona el, vol el volcán, empieza a disparar bolas de fuego, tenemos la playa, el bosque, la gente que sube y baja, está muy bien, un mapa en el que considero que se pueden conseguir, como habéis visto he conseguido unas cuantas de coronas, quizás se puedan hacer más, y mucho me gusta mucho más que por ejemplo este valle helado que no me gusta mucho el bosque encantado está un poco mejor pero ah, eh, me gusta bastante el volcán me gusta bastante vamos a ver ahora que me acuerdo una nueva cosa bueno nueva no nada más que me pedíais mucho que qué había pasado con el país de invierno y la mansión Vamos a ver si lo han metido en esta actualización, han quitado otros mapas. Vamos a ver qué han hecho. Ojo, antes de nada. Los jugadores eligen... Mob... Voto un mapa para el futuro. Votar ahora. Vale, para esto hay que meterse en Facebook. Bueno, lo veremos otro día, chicos. Pero vamos, que será meterse en Facebook y votar los mapas que queréis que salgan Vamos a ver si... Si salen... Los mapas que queríais que era la mansión y el país de invierno que no salen Otra actualización más sin ellos Así que votar, votar en Facebook chicos Porque sé que muchos de vosotros no tenéis los coches ocultos de mansión del país de invierno El coche oculto que necesitas ir a estos dos sitios Bueno Sé que los queréis, sé que los vais a pedir Yo los voy a pedir por vosotros Para que los metan Porque me lo dejáis en los comentarios muy claro queréis que vuelva Aunque sea un corto tiempo Para así poder tener Esos coches que tanto queréis Para así tener esos coches Que tanto anheláis y queréis Y nada chicos Yo creo que estaría ya Vale chicos, también hay ofertas con gemas Ya sabéis que me compré La anterior oferta por el mismo precio. 10.99. No sé si me compraré esta. Nada más que porque lleva. Bueno. Lleva la pintura. Y solo por eso. No por gemas. Bueno chicos. Me gustaría dejaseis un gran like. Creo que está todo visto. Si no dejadme abajo en los comentarios. Si creéis que me he dejado algo. Nada. Dejar el like. Como he dicho. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. De Crash of Cards.